Bien, en el video anterior pues les di mi punto de vista, les di un negocio literalmente, les di números, les dije toda la estructura, les dije que hay detrás, lo que yo pienso que hay detrás en mi cabeza. Ya sabes, lo vas a poder ver al final. Esto ahí te va a aparecer. Entonces hoy vamos a explicar cómo tomé la entrada y cómo es que me perdí esta, pero tomé la del USD JPG. Tienes que estar suscrito para poder activar la campanita y recibir todas las notificaciones porque te estoy compartiendo literalmente todo el trading que hago en este canal. Entonces te estoy compartiendo información real. Casi en tiempo real, que eso lo hago en mi sala élite, Ahí ya te doy un personalizado. Y bueno, entonces vamos a ver cómo tomé la entrada. Entonces no olvides suscribirte, activa la campanita. Aquí veo una zona donde hay una zona de mucho desequilibrio. Es una zona donde ustedes ya saben que venía lateralizando, los que ya me siguen aquí en el canal. Venía lateralizando. ¿Listo? Tocó esta zona de demanda y se impulsó fuertemente, eliminando todas estas zonas de aquí, eliminando todos estos vendedores para ir a favor de los compradores. Al llover esto, pues estoy esperando a ver si este día también sube el mercado. ¿Ya? Entonces, obviamente, marco esta zona de aquí, donde vendría a ser como una zona de demanda. Pero es importante saber que estamos dentro de donde está haciendo una manipulación el mercado. Aquí vemos el desequilibrio. Miren que todo va de la mano, nada está dividido. El scalping no está dividido del swing. No sé en qué mundo viven muchos mentores que enseñan, pero... Respectivamente, en mi experiencia, nunca el mercado está dividido en scalping. El scalping es la forma de gatillar, realmente. Realmente. Entonces, si tú eres un principiante trader, aquí te enseño a gatillar, que es lo que más complica, es lo que el 80% de los traders no pueden lograr. Podría atreverme a decir hasta el 95% de los traders no pueden lograr. Que es el gatillo. Cuando me protejo, miren que ahí ya estoy protegido. Este es mi último negocio de esta semana. Entonces es una zona de demanda. Por eso te digo suscríbete. Y activa la campanita. Viene y elimina la zona. Es un engaño. Hace un engaño en temporalidades menores. Se, dan, se ve un engaño. Y ahorita lo vamos a ver. Se activan los el bloque de órdenes comprador. Acá se activa un bloque de órdenes. Debido a que elimina esta zona de aquí. Sube el precio. Con gran volumen. Gran momento. Y pues obviamente no agarro esto, pero agarro el del USDT. USD, el del JPG. JPY. Y agarro unos 200 pips. Bueno, unos 170 pips. Me gusta redondearlo. 170 pips. Unos 170 pips. Entonces, 170 pips. Y si ahorita se está devolviendo. solo pueden ver en un video anterior. Por eso se tienen que estar suscribiendo. Y bueno, luego viene rompe todo esto y aquí es lo que le hace falta órdenes por llenar yo voy por este day profit es día viernes es, es día viernes es mi último negocio es mi último negocio y no, no puedo escribir porque este escritorio no me lo permite pero bueno, es mi último negocio se resbala mucho el mouse y pues voy por esos 100 pips normalmente voy por 80 por 100 pips, que no se me olvide decirte que obviamente nos encontramos aquí en diario, entendemos todo este contexto. Yo entiendo el engaño perfectamente, entiendo las temporalidades mayores. Mira, te voy a dar un obsequio porque todo va de la mano, trader. Solamente hace falta final. Yo tengo, obviamente, mi sistema. Entonces, si yo me voy acá semanal, obviamente voy a entender que viene un retroceso, un impulso y este es el posible retroceso. Quiere llegar de pronto a esta zona y voy a irme activando de aquí para allá. Sencillo, simple. Simple, simple. Sin formas, sin cosas, sino simplemente observando el precio, voy marcando. Por eso en Élite yo les comparto todo, absolutamente todo lo que yo veo en tiempo real, cómo me estoy protegiendo, cómo lo estoy haciendo, si ya me protegí porque tomé la entrada etcétera ya a nivel profundidad con los fractales con el sistema ya más avanzado ya aquí te muestro para que aprendas lo básico seguramente con esto logras ser rentable si eres muy de ojos y eres muy disciplinado que es lo que una de las cosas que más cuesta sí, ya en el avanzado en el en el élite te enseño con los fractales con ya lo avanzado ya para que te conviertas en un trader élite porque es importante que te vuelvas el mejor. ¿Para qué? Para que te puedas afinar. Entonces obviamente también entiendo esta zona aquí. Que vendría a ser una zona de soporte. Y acá está mi otra zona de soporte. Dale like al video y suscríbete. Dale like al video y suscríbete. También no olvides compartirlo con otros trailers. Importante eso. Si eres principiante aquí estoy yo para ayudarte. Llevarte de la mano como un entrenador personal. Ya te llevo de la mano. Vamos escalando. Vamos a tu repado. Entonces. Importante aquí. Impulso. Retroceso. Son zonas de soporte. La ESMA va aquí de acuerdo. Es que traders. La vaina es que. Muchos se desalinean. Porque claro. Como son tantas cosas. Por eso tiene que haber un sistema detrás. Y obviamente yo tengo mi plantilla. Mucho más avanzada. Etcétera. Sí. Aquí les enseño lo básico. Porque tú eres básico. Y creo que aprendes lo básico para que vayas poco a poco escalando entonces todo el canal está para eso entonces es importante que también pongas en práctica normalmente en una cuenta demo ya si entras al personalizado ya podemos ir a una cuenta real e ir escalando el negocio poco a poco de 100 dólares y bueno ahí te vamos accionando lo hablé en un video anterior también tienes que verlo entonces Importante. Igual va a aparecer al final. Importante. Tomo aquí la compra. Tomo aquí la acción de compra y va a llegar a esta zona de aquí. Como el impulso que hizo aquí. Claro, obviamente aquí no funcionó. Por eso es importante saber de las manipulaciones. Porque si no, no vas a lograr ver esto. Entonces, importante. y puedes tradear. Mira cómo se hizo en el impulso anterior. Si lo miramos desde aquí, subió por tres semanas. Más de mil uh, más de mil pips. Bonito, bonito. Y normalmente aquí yo creo que también lo va a hacer. Entonces podemos ir ahí en Acción del Mercado. Esto lo estoy viendo en el Elite Y también aquí en y también aquí en Trading Institucional Oficial en Telegram. Importante unirte ahí para que experimentes todo lo que es hacer un trading avanzado institucional. Importante, importante. Ya cuando te quieras especializar, como te digo, vas a tu ritmo vas y mirando qué necesidades tienes tú, y así vas afianzándote. Entonces, por eso, si sí, me voy a diario, puedo ver esta acción del precio, y pues obviamente voy por ese impulso. Bonito haberlo cogido desde aquí, desde aquí, pero pues no lo pude hacer. Aquí va a gestionarme, tenía una idea de gestionarme. Tenía obviamente una, un plan porque sé que viene arriba súper fuerte y quería acá gestionarme. Pero bueno, ahí vamos a ver cómo se va desarrollando y cómo me voy desarrollando yo en el precio con todos los de la élite con todos los que estén en este canal suscritos y se es, estén entrenando en Trading institucional Oficial y estén en Telegram. Entonces, importante, así de simple, tomé la entrada, dos acciones de compra súper importantes donde se están activando compradores, bloques de órdenes institucionales, compradoras, bloques de órdenes institucionales, compradoras, no operar el retroceso, y si lo vas a operar, saberlo operar, yo como yo lo sé operar, operé un poquito aquí, ya, y...